Cedemos eh, la palabra en este caso, yo creo que, que este guante que le ha tirado José Ignacio a Florentino, eh, eh, tienes la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Eh, gracias fundamentalmente a Héctor Schumann y a Vicente Garrido y a Ana González por su amabilísima invitación a participar en este seminario. Y gracias a los aquí presentes, porque me parece heroico a estas horas estar escuchando historias sobre la Unión Europea, pero viva la heroicidad, y quiero confiar en el futuro con gente tan valiente o tan insensata como los aquí presentes. Empezando por algún concepto bastante obvio. El Estado de Derecho es muy anterior a la democracia. El Estado de Derecho no necesita... Democracia. Eh, puede haber estado de derecho sin democracia. Sencillamente es un estado donde impera la ley. Cosa distinta es la legitimidad a partir de la cual el mecanismo por el cual se genera la ley y se impone su imperio. Ahora, no hay democracia. ...sin Estado de Derecho. Esto es una cosa que en Cataluña últimamente hay una dificultad para entender... ...pero en general en Derecho Constitucional y en Teoría Política... ...fue un tema bastante obvio durante muchísimo tiempo. La democracia es la fase última, la más desarrollada, la más sofisticada del Estado de Derecho. Eh, ¿Me oyen bien? ¿Me oyen mejor ahora? Perfecto. Eh, la democracia... Parte del Estado de Derecho requiere de unas formalidades que los aquí presentes conocen, no se los voy a recordar, pero sobre todo es la expresión de una sociedad. Democracia es participación y no, y no participación de un 3% o un 4%, es una sociedad que participa y eso supone una cultura política. Las culturas políticas no se improvisan, son el resultado de la historia. Por eso cuando un Estado impone una democracia a otra, cosa que lo hemos visto en más de una ocasión, eso puede funcionar o no en función de la propia historia del desarrollo de una sociedad. Pongamos algunos ejemplos no políticamente correctos. Alemania, Italia, son dos países, o Japón, tres países, cuya democracia ha sido impuesta. No es el resultado de la voluntad de, de los alemanes, italianos o japoneses. Pero ha funcionado porque había un desarrollo cultural, social suficiente como para eso funcionar. En Afganistán tenemos algunas dificultades mayores para que la democracia pueda funcionar. Una democracia existe si hay ciudadanos. Y un ciudadano no es una persona, solo una persona. Una persona es una persona, pero puede ser ciudadano o no. Ciudadano es la condición de poder ejercer derechos y deberes. Y eso tampoco se improvisa, eso es el resultado de la historia, el resultado del tiempo. Y por lo tanto es un tema eh, francamente delicado. Hace eh, décadas, cuando éramos bastante más jovencitos, algunos aquí presentes, otros no habían nacido, eh, eh, se hablaba de la democracia orgánica, se hablaba de la democracia popular. Y entonces los demócratas decíamos, mire usted, la democracia no necesita de adjetivos. No hay dos democracias iguales. Precisamente porque son fenómenos sociales, son fenómenos históricos. Y como la historia de Francia no es la historia del Reino Unido, la democracia francesa no se parece institucionalmente a la democracia británica. Y el ciudadano francés no espera de su gobierno lo mismo que espera el ciudadano británico de su gobierno. Si comparamos la democracia norteamericana pues con la democracia alemana, igualmente, veremos grandes diferencias. Pero todos tenemos claro, no discutimos que son democracias. Las democracias son todas distintas, pero todas son reconocibles. Siempre sabemos si hay democracia o no hay democracia. Bien, Entonces, en este contexto... ¿Qué narices es una democracia iliberal? Palabra, por otro lado, difícil de pronunciar en castellano. a liberal, pero iliberal es, es un gesto eh, difícil. Bien, pues, modestamente, eh, y aquí no hay un canon, eh, desde mi punto de vista, llamamos una democracia eh, libe, iliberal aquella que formalmente lo es. Es decir, hay elecciones, hay un parlamento... ¿eh? Hay una serie de instituciones características de lo que es una democracia. Esto es particularmente importante en el siglo XXI porque las formas alternativas de gobernar han sufrido un profundo descrédito, sean de tronco fascista, sean de tronco comunista, etc. Todo el mundo se declara de democracia porque es la forma de poder actuar en el concierto de las naciones con la cara un poquito levantada. ¿Dónde está el carácter iliberal pues lo que la palabra nos viene a decir es que esa forma de entender la democracia no es consecuencia de la tradición que se deriva del parlamento liberal. El parlamento que se desarrolla durante los siglos XIX y XX y que entra en la mayor parte de los casos en profunda crisis en las primeras décadas del siglo XX. Por lo tanto, es verdad que tenemos elecciones, es verdad que hay parlamento, pero también es verdad que los mecanismos fundamentales para garantizar la libertad entran en mayor o medida en crisis. Estamos hablando del equilibrio y división de poderes, estamos hablando de la libertad de prensa, estamos hablando de las, de las garantías fundamentales de derechos humanos. No existe un canon de democracia iliberal, ¿eh? aunque hay políticos que ya presumen de, de dirigir países con democracias iliberales. No hay dos democracias iliberales iguales, pero en todos los casos lo que estamos viendo es... Ese dar la espalda a la tradición que proviene del parlamentarismo liberal es dar la espalda a los mecanismos fundamentales de salvaguarda que tiene que ver con el reconocimiento de las minorías, con el equilibrio de poderes, etcétera, etcétera. ¿Puede una democracia sobrevivir a una experiencia de democracia iliberal? Pues evidentemente las las tentaciones, la tendencia a profundizar en el carácter autoritario es grande porque fallan los mecanismos de contención. El ser humano es un ser bastante peligroso. Eh, esta es una casa católica, por lo tanto es optimista. Pero, vamos, Hobbes no era también era cristiano y no era tan optimista y piensa más bien pues, que, que la cabra tira al monte y que homo homini lupus en la tradición eh, del imperio romano eh, de antaño. Bien, para poder entender... En la situación en la que nos encontramos, convendría que nos detuviéramos en el último gran debate europeo sobre quiénes somos y a dónde vamos. Y hago referencia, como supongo que todos ustedes, sin excepción, saben al debate previo al Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht es de los grandes tratados de la historia de Europa. No sabemos si triunfará o no, no tenemos perspectiva histórica, pero es de los grandes momentos de la historia de Europa, sin, sin bromas. Los siguientes grandes tratados son derivados de... Es el tratado de la Constitución, el tratado digamos, de, de, de, que rige todo el proceso de, de integración y, y aquí está su fundamento. Si recuperamos eh, eh, aquellos días y los debates de aquellos días y el contexto de aquellos días, podemos entender mejor dónde estamos y por qué. Es el momento en que el muro de Berlín ha sido derribado y, consiguientemente, se reabre la cuestión alemana, que es uno de los temas históricos que han ordenado la política europea la Mitteleuropa, ¿no? el, el tronco germánico central. Segundo, la Unión Soviética está ya en fase de descomposición y eso quiere decir que muchos estados que en algún tiempo pudieron ejercer la soberanía la recuperaban y se integraban al concierto de las naciones, aumentaba el número de eh, estados eh, europeos. Eh, en tercer lugar, eh, la Unión, eh, perdón, la entonces Comunidad eh, Europea estaba inmersa en un proceso propio. ...de avance hacia la integración. Ese proceso se fundamentaba en ideas bien arraigadas... ...entre los miembros de la Europa Occidental. Básicamente, hemos sufrido dos guerras mundiales... ...que son dos guerras civiles europeas... ...básicamente por el nacionalismo y la lucha de clases. Por lo tanto, nuestro futuro pasa por superar ambos temas. Y para superarlo, la integración europea y el estado de bienestar... ...son los dos grandes guiones, las dos grandes estrategias... En ese momento estábamos en, un, en, en una situación, digamos, muy clave, muy delicada, sobre lo que iba a ser eh, posteriormente la moneda europea. Ya ha habido gran, grandes reuniones al respecto, tenemos grandes documentos, el tema está, digamos, maduro para dar el gran salto. Es una dinámica profunda que está ahí. Pero junto a ese proceso nos encontramos el que se nos abre por la descomposición de la Unión Soviética y la emergencia de la antigua Nueva Rusia, los estados de la Europa Oriental. Unos que eran soberanos pero sometidos al diktat soviético dentro del Pacto de Varsovia, otros que eran territorios de soberanía eh, soviética, entre comillas, aparte del Estado soviético, pero eh, que ahora recuperaban la independencia. ¿Qué hacemos con eso? Bien, En ese momento, se colocan sobre la mesa tres opciones, las tres grandes opciones que siguen en el debate perfectamente vivas. La, eh, dos que proceden del sentido común y tres de la realidad. La primera opción que, que, que procede del sentido común es, mire, como estamos en un proceso, en un momento muy avanzado del proceso de integración en Europa Occidental, vamos a detener la ampliación para consolidar el momento en el que estamos. Vamos a consolidar una política económica y monetaria, vamos a avanzar en lo que luego va a ser Schengen, eh, vamos a, a intentar poner los pilares para una política exterior y de defensa co común y luego cuando esto esté funcionando ya nos planteamos la ampliación, el enlargement en el argot eh, de la Unión Europea. Esto es, digamos, puro sentido común. No intentemos abarcar todo porque al final tendremos un atracón. Vamos por partes. Ya que esto está muy avanzado, lo cerramos y cuando esté consolidado, abrimos. La segunda opción es literalmente la contraria. Vamos a detener este proceso. Vamos a concentrarnos en lo políticamente más urgente que es la incorporación de la Europa Oriental a, al proceso de convergencia europea y cuando hayamos logrado ...sintonizar los ritmos de las distintas sociedades, cuando hayamos llegado pues, a una cierta armonía... ...entonces todos juntos vamos a dar el salto hacia la integración. Pero si no, nos vamos a encontrar con tiempos históricos distintos, con sociedades que viven en mundos distintos... ...y se va a producir una inevitable fricción. La tercera opción no responde al sentido común, sino a la realidad política que no es literalmente sitio común, es lo que es, es la realidad, es el mundo de verdad en el que están los políticos. Un político es alguien capaz de tomar todos los días decisiones entre lo malo y lo peor. Raramente el político tiene el privilegio de decir, esta es la buena opción, voy para allá. En el mundo real esto no funciona así. Esto es el privilegio de los académicos, que nos inventamos universos paralelos y siempre ahí tenemos la razón y hay una cosa que está bien otra que está mal. En el mundo real el, el, el margen de maniobra es muy limitado. Lo que los políticos del momento nos dijeron, y no eran eh, ni mucho menos gente frívola e irresponsable, es que ni puedo detener el proceso de integración en el momento en que está y a la velocidad que está, ni puedo cometer la inmoralidad de decir no a los estados eh, digamos, eslavomagiares del bloque de la Europa Oriental que han sufrido, las consecuencias de, de, de la Segunda Guerra Mundial, que han sufrido 40 años de dictadura comunista soviética y que ahora necesitan de nosotros que abramos las puertas, que canalicemos recursos, que les ayudemos a adaptarse al mundo real. Bien, pues eh, en aquel momento los políticos eran perfectamente conscientes de que se estaban metiendo en un callejón sin salida. porque Tomo nota, de que me quedan dos minutos. porque es, es, sencillamente... La posibilidad de armonizar todo esto era francamente eh, eh, muy limitada. Y de ahí las tensiones que estamos viendo. Para acabar, antes de que me, de, me echen, eh, y para entender el, el crecimiento de eh, lo iliberal. Primero, crece en toda Europa. La crisis de la legitimidad democrática tradicional crece en toda Europa. No es privilegio, entre comillas, de una región europea. En todas partes hay una crítica dura contra las élites. En todas partes los partidos tradicionales o han desaparecido, Grecia, Italia, casi casi Francia, o han perdido la mitad de sus votantes, por ejemplo España, por ejemplo Alemania. Dentro de toda Europa hay zonas donde es más evidente que otros. Para entender por qué lo iliberal está creciendo más en la Europa eslavomagiar, eh, en la Europa oriental, tres ideas fundamentales. Uno, la tradición del, liberalismo, del parlamentarismo liberal es menor. Recordemos que hasta, hasta el año 1919 una parte importante de esos territorios eran territorio de soberanía del imperio ruso. También podemos hablar de qué parte fue imperio turco, qué parte fue imperio austrohúngaro, etcétera, etcétera. Es una historia que no es exactamente la misma que la Europa eh, occidental. Segundo argumento, eh, la posmodernidad como crisis, la emergencia de las corrientes relativistas es una realidad en todo Occidente, pero no al mismo ritmo, no con la misma intensidad. No soy nada optimista sobre la capacidad que tenga la Europa Oriental de librarse de eso, que desde mi punto de vista es un desastre absoluto, es una posición personal discutible y subjetiva. Pero en cualquier caso, hoy por hoy, la Europa Oriental vive en un mundo más tradicional y mucho de lo que se decide, se legisla desde Bruselas, supone un atentado contra los valores tradicionales visto desde la perspectiva de determinados estados de el este. Por último, cuando tú has recuperado la independencia de Moscú no te gusta depender de Bruselas, es así de sencillo, pero el proceso en el que, en que nos encontramos de integración al mismo tiempo que ampliación implica ceder más competencias a Bruselas y que Bruselas las ejerza. Por lo tanto, eh, es lo que es. O sea, no, no podemos integrarlos sin dar más competencias a, a Bruselas. Y al mismo tiempo es comprensible que quien ha recuperado su libertad no quiera depender directamente de Bruselas, de alguien que directamente no ha elegido, etcétera, etcétera. De ahí eh, eh, lo que quiero señalar fundamentalmente es que lo iliberal es evidentemente un problema para Europa. Lo es porque eh, en muchos casos eh, cuestiona un núcleo básico que es. La defensa de la democracia, la vivencia de la democracia y en segundo lugar porque rompe la cohesión de los grandes partidos en el Parlamento Europeo. Pero sobre todo lo iliberal no es tanto causa como consecuencia de un cambio de época, de unas circunstancias históricas y de unas decisiones que se tomaron que podemos entender y comprender pero que toda en esta vida tiene consecuencias. Gracias.